Nosotros construimos dentro de ese campo en, en, en, la, en un segmento específico que es del que voy a platicarles en, en un segundo, pero ustedes vieron que hay, hay estrategia. Este, a Daniel Mosca, muchas gracias por la hospitalidad en, el, en este campus este, maravilloso que tiene. En, yo también soy Exatec, aunque de la, de, de, de, de, del campus Monterrey. Este, y, con mucho orgullo por todos los colores de los Fernando, muchísimas gracias por la invitación, a todos los miembros del Presidio. Eh, buenos días a todos. Quiero agradecer en, en, en principio a la Asociación Mexicana de Internet por la organización de, de este tan importante evento, que fomenta el uso de Internet. Los felicito por su importante labor como promotor de la economía digital. Asimismo, agradezco a todos ustedes su asistencia y entusiasmo por contribuir a que este evento se enriquezca con su experiencia y colaboración. Me gustaría centrar mi mensaje en tres principales temas. En primer lugar, destacar la importancia del desarrollo de la economía digital en nuestro país, donde el Internet es el principal habilitador. En segundo lugar, identificar los principales retos a enfrentar en materia de digitalización y desarrollo productivo, y por último, destacar el papel de la Secretaría de Economía para fomentar la oferta de tecnologías, habilitar su demanda y promover la innovación. El concepto de economía digital comenzó a utilizarse ante el desarrollo de modelos de vinculación comercial e integración productiva que requerían una creciente comunicación entre regiones. Necesidad que se ha ido cubriendo cada vez más con el desarrollo e implementación de sistemas y medios de comunicación digital, incluyendo el uso del Internet, que permiten un mejor y más eficiente desempeño económico entre los países. En este modelo, la información ha adquirido un carácter importante como activo estratégico y su adecuada explotación representa una fuente de innovación y crecimiento para cualquier país. En este contexto, la dinámica mundial se transforma rápidamente con la introducción de las tecnologías de información y comunicaciones. Los avances tecnológicos y la creciente cobertura de Internet están permitiendo la generación de nuevos y más eficientes negocios habilitados por la incorporación de las TICs en sus procesos de producción, proveeduría, servicio y comercialización. Disculpen, ya no sé si ver con lentes o sin lentes, no lo veo de ninguna manera. Las empresas encuentran oportunidades en nuevos mercados, pero a su vez se está creando una nueva generación de consumidores, los cuales conviven cada más frecuentemente, con nuevas tecnologías que potencializan y maximizan su tiempo, su dinero y sus opciones de compras de productos y servicios. Es por eso que desde hace ya algunos años las economías del mundo están redefiniendo sus modelos económicos, considerando el importante rol que las tecnologías de información tienen en la habilitación de valor en sectores estratégicos, buscando la reducción de costos, tiempos de producción y comercialización de los productos y servicios generados. Dicho modelo es conocido actualmente como economía digital. Países como el nuestro tienen el reto actual de expandir el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información en la sociedad, los negocios, las universidades y el gobierno, con el objetivo de aumentar la competitividad, reducir la brecha digital y ser partícipes de los beneficios que estas tecnologías tienen para la economía. ¿Qué retos tenemos por delante? Primero, México enfrenta problemas de cobertura de servicios de banda ancha, altos precios y servicios deficientes como consecuencia de un rezago regulatorio, falta de competencia económica y de nuevos modelos de negocios. Esto se traduce entonces que el acceso a los usuarios consumidores a estos servicios se había limitado. Segundo, con cifras de la Asociación Mexicana de Internet, se ha estimado que en 2012 existían más de 45 millones de usuarios de Internet que realizaron 80 mil millones de pesos de transacciones en línea, cifra que representa solo una quinta parte del comercio electrónico que realiza Brasil. Lo anterior es resultado de la falta de confianza de los consumidores en, contra, en, en concretar transacciones en línea y de los medios de pago habilitados en nuestro país para realizar dichas transacciones a través de la banca. Estos modelos deben de ser habilitados tanto para el uso de los consumidores como para las empresas. Tercero, en términos de digitalización en el entorno productivo si bien se ha multiplicado el acceso de banda ancha y móvil que crecieron de 1.8 a 17.8 entre el 2005 y el 2011, estamos conscientes que el avance de, de la digitalización ha sido desigual, la penetración de las tecnologías de información y comunicaciones en las empresas ha avanzado principalmente en áreas administrativas, y de baja complejidad y en menor medida para eficientar áreas productivas o para innovar. El resultado de esta dinámica poco favorable en parte explica el por qué nuestro país se situaba en el lugar 81 en el índice del Foro Económico Mundial en cuanto a la absorción de tecnología de información y comunicaciones por parte de las empresas en el 2011. Lo anterior nos indica que es necesario trabajar en tres importantes áreas en las que el gobierno federal tendrá un enfoque y acciones particulares a través de la implementación de políticas públicas encabezadas por la Secretaría de Economía sobre el desarrollo del, en el entorno productivo. Esto buscará en todo momento la colaboración con la coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y las entidades de la Administración Pública Federal para coadyuvar al objetivo presidencial de insertar a México en la Sociedad del Conocimiento. En lo que respecta a las acciones de la Secretaría de Economía, empezaría por resaltar que esta institución tiene un rol fundamental que requiere el compromiso y trabajo conjunto del gobierno, sector privado y academia para lograr los tres objetivos primordiales. El primero, enfocado a lograr una mayor adopción empresarial de las tecnologías de información y comunicaciones es decir, promover la demanda. El segundo, incrementar el desarrollo de productos y servicios basados en TICs, es decir, promover la oferta. Y por último, incrementar la actividad innovadora, tanto en la oferta como en la demanda de las tecnologías de información y comunicaciones. Con esto que les he compartido el día de hoy, en lo que respecta a las acciones de la Secretaría de Economía para propiciar la economía digital, Consideramos relevante fomentar las siguientes acciones, habilitar la demanda y oferta de servicios y productos basados en TIC, articular esfuerzos entre la academia, industria y gobierno en todos sus niveles para implementar políticas comunes que fomenten el desarrollo de las tecnologías de información, fomentar que el sector empresarial adopte procesos innovadores que les permita generar mejores productos y servicios, así como habilitar nuevos modelos de negocios. El Día Mundial del Internet es un evento muy importante que remonta a su origen a noviembre de 2005, donde por primera vez en la Segunda Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, celebrada, celebrada en Túnez, se aprobó proponer a la Asamblea General de Naciones Unidas la designación del 17 de mayo como Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, mejor conocido hoy, como el Día Mundial del Internet. La declaratoria que se hizo en aquel entonces decía, es necesario contribuir a que se conozca mejor Internet para que se convierta en un recurso mundial verdaderamente accesible al público.